Hola a todos, soy Mauricio Álvarez, gerente de Variedad y Fantasías Carol, ahora Carol Inspire and Create. Eh, estamos haciendo este video para mostrarles la nueva línea que hemos eh, eh, traído. Es una línea solicitada por ustedes, por nuestros clientes, donde desarrollamos todas las soluciones de almacenamiento de todos los productos pues, que ustedes nos, nos, nos eh, consumen. Eh, está dividida pues, en diferentes eh, tipos de necesidades que se solucionan. Entonces lo primero que les quiero presentar son estas dos eh, maletas, son maletas pues que son, ah, eh, tienen como unos niveles, eh, vienen dos tamaños, en la etiqueta del producto ustedes van a, van a poder ver la cantidad de compartimentos que trae, por ejemplo en este caso esta, esta maleta trae 30 compartimentos, estas son las medidas 23.4 por 15.3 por 18 centímetros. O sea, esto es como para que dimensionen un poco y pues la capacidad de almacenamiento que tiene este producto pues es bastante importante. Eh, no tan grande para de pronto almacenar menor, menor cantidad de productos. Trajimos también este producto de las mismas características pero que tiene solamente 18 compartimentos. Entonces, estos productos son hechos, son organizadores plásticos esta línea, que son organizadores acrílicos, eh, la trajimos, eh, de hecho ya la hemos venido haciendo algunas importaciones, probamos un poco eh, las necesidades y tuvieron una gran respuesta. Para suplen muchísimas necesidades, por ejemplo, para almacenar Miyuki, las personas que trabajan toda la parte de uñas y nail art pueden trabajar también y almacenar los productos aquí. Esta es la versión más pequeña, por lo tanto más económica, trae eh, 12, 12 eh, containers y la medida pues ustedes como la pueden ver eh, caben pues en la palma de mi mano ya esta es una versión un poco mayor, más grande trae también 12 containers con capacidad de alm almacenamiento un poco mayor esta es uno de los más vendidos eh, dada la altura que maneja trae 36 contain 30, perdón, 30 containers eh, son hechos en acrílico y lo utilizan muchísimo para almacenar por ejemplo el, el Miyuki y todo lo que son rocallas y este tipo de productos este es de la misma medida de la anterior trae 30, 30 containers también pero como pueden ver es mucho más alto, ya tiene una capacidad de almacenamiento mayor y también tiene muy buena, muy buena aceptación por parte de nuestros clientes y esta bandeja es una bandeja que trae 24 containers, es machata pero mayor capacidad de almacenamiento. Esto también nos sirve muchísimo para hacer exhibiciones. Por ejemplo, si tenemos una vitrina donde eh, exhibir algunos productos, pues lo podemos utilizar de esta forma. Entonces, estos son eh, cinco soluciones que trajimos en, en, en containers o organizadores acrílicos. Bueno, esta línea es nueva. Como pueden ver, trae unos seguros. Vienen tres tamaños. ya. Eh, los separadores los pueden organizar a su gusto, pero ella viene preparada para 15 compartimentos. Pero se pueden colocar al gusto, como les menciono, porque son totalmente acoplables. Ya Ustedes los pueden, los pueden separar, pueden separar estas, estos eh, divisores plásticos y se ensamblan. No lo quiero dañar, pero se ensamblan de esta forma en cada una de las separaciones. Si de pronto ustedes quieren que no se mezclen un, pro, un producto con el otro, este no es el producto para eso. Esto es como para hacer separaciones, pero si ustedes quieren que los productos no se mezclen, la solución son este tipo de contenedores eh, acrílicos porque tienen separaciones individuales. Acá es como para dividir otro tipo de materiales. De pronto no, no mostacillas, no, no rocallas, porque pues, se les van a mezclar los productos. Entonces es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, lo que sí es, es que este producto pues, lo que se coloque dentro, va a ser muy difícil que se escape debido a los seguros que trae, vienen tres tamaños esta es la versión más pequeña como les menciono, acá trae las medidas, pero pues más o menos pueden tener una idea de, de, del tamaño de acuerdo pues a la, al, al, al ancho de mis manos, este es el mediano, trae 20 compartimentos, igual funciona de la misma forma que con los seguros ya y también trae los divisores en la etiqueta siempre ustedes van a poder ver eh, cómo cuál es la, la composición del producto ustedes pueden ver también que trae un código QR, ese código QR los va a llevar a nuestro canal de Stone donde vamos a grabar individualmente, pues cómo hacer el carga y cómo manejar el producto. Es muy sencillo, pero pues muchas personas requieren de pronto un poco de, de acompañamiento para manejar. También para las personas, los clientes que son mayoristas, se puede exhibir y se puede colgar desde esta forma. Ya para que hagan sus exhibiciones en las flautas o en, las, en, en estos láminas interline, se puede manejar. Todos estos productos vienen con este, esta parte de arriba y esto pues es más es una solución para la exhibición del producto en tiendas. Esta es la versión más grande. Es una versión que trae 28 compartimentos. Eh, como pueden ver, aquí lo que se almacena son productos de mayor volumen, no mostacillas. Aquí estamos como ilustrando en la etiqueta más o menos el uso del producto, para que se hagan una idea pues, de, de cuál es la aplicación que pueden darle. Listo, entonces estos son los tres Organizadores plásticos que trajimos. Seguimos con estos contenedores también, estos organizadores plásticos son más pequeños, son soluciones para almacenamiento más pequeñas que pueden caber dentro de una maleta o dentro de su bolso si lo prefieren. También tienen separadores que se pueden eh, ecualizar de acuerdo a la necesidad. Ya, pues, como pueden ver aquí, esto lo podemos eh, manejar. Los que, lo, que, lo que nos permite, pues ampliar el espacio de almacenamiento en caso que lo que lo requiramos. Recuerden que estas soluciones cuando eh, tienen esta, estas compuertas o estas esclusas eh, no nos van a permitir a nosotros almacenar productos muy pequeños porque se nos van a mezclar y no queremos, eh, no queremos que nos pase eso porque en vez de una solución se nos convierte en un problema. Trae el seguro, al igual que estos, estas soluciones de acá, que nos va a permitir pues, que si el producto se cae, pues no se abra y no se nos riegue lo que tenemos dentro. Esta es la versión más pequeña, es exactamente similar a la anterior, igual dentro de la etiqueta están la cantidad de compartimentos que trae, este trae 10 compartimentos, ya, ecualizables, los podemos nosotros acomodar de acuerdo a la necesidad, ya, y también con el seguro para que si se nos cae este producto, eh, pues no se vaya a regar el contenido. Pueden utilizarse como pastilleros y pues es una de las soluciones que, que, que pueden manejar. Bueno, este último, que es el más grande, sí trae unos compartimentos individuales y como lo, lo, lo ilustramos en la etiqueta, pues nos va a permitir también a nosotros almacenar de alguna forma eh, mostacillas y este tipo de productos. ¿Qué, eh, ¿En qué tenemos que tener un poco de cuidado? Que este producto al caerse sí se puede abrir. Ya, entonces, si se cae, sí corremos el riesgo de que se nos abra y se derrame el contenido. Entonces, es como para tenerlo eh, almacenado de una forma muy segura dentro de un bolso o para que almacenen sus productos pues, de, de, de esta forma. Listo, eso es, esto, seguimos con los pastilleros. Este pastillero es individual, pero se vende por set de dos unidades. Eh, al igual que el anterior, no tiene un seguro. Los compartimentos son individuales ¿ya? y son ideales pues, para, para este tipo de, de productos, siempre y cuando los tengamos bien asegurados. ¿ya? Bien asegurados es que eh, si se nos enreda el, el, la, la compuerta con algo dentro de un bolso o algo, de, pues, se corre el riesgo de que se abra. Pero como pastillero pues, funciona muy bien y también para todo el producto, lo que son productos eh, pues, de un poquito de mayor tamaño. Este pastillero es muy similar a uno que ya hemos traído, eh, que es un, un, un organizador de anillo, pero la diferencia es que estas eh, todo viene fijo y no es apilable. ¿ya? Eh, entonces, terminamos con estos pastilleros. Seguimos con este organizador de, acríl, de acrílico. Como lo podemos ver aquí dentro de la imagen, sirve para que ustedes armen, por ejemplo, kits ¿ya? y ofrezcan kits a sus clientes bien sea de si usted es tallerista, si usted es un mayorista y quiere mover un inventario, en esta parte se puede, puede organizar eh, la pinza, como lo ilustramos dentro del, de la etiqueta, y en el resto de compartimentos que no son ecualizables como los plásticos, son fijos, ustedes pueden colocar cuentas u otro tipo de productos que de pronto quieran mover. Básicamente eh, lo trajimos pensando en eso, eh, pero de todas formas, si un cliente lo quiere comprar para organizar sus productos, sus materiales, pues perfectamente también lo, lo puede hacer. Listo, entonces eh, seguimos con estos dos, estas dos soluciones. Son para tubinos o carretes, como lo pueden ver aquí. Eh, uno más grande que el, que el otro. Ya este nos sirve perfectamente para almacenar tubinos, como lo podemos ver aquí, eh, o carretes, le llaman esto en confección. Eh, lo podemos ver aquí, trae se pueden almacenar 25 compartimentos, o sea, 25 carretes, y esta es una versión un poco más grande, más amplia, en la cual trae eh, 24 compartimentos, pero po lo, po lo podemos almacenar doble. Listo, eh, seguimos con este esta bandeja, esta bandeja trae 10 compartimentos y también la trajimos pensando en que ustedes puedan armar kits o puedan armar una... armar como un kit para sus clientes, ¿ya? Eh, como, un, un, por ejemplo, eh, un, un kit para infantil, un kit para niños y dentro de estos compartimentos pueden colocar pues todos los productos que tengan de pronto de baja rotación. Eh, fue pensado en, en, en esa solución. Listo, seguimos con estos organizadores plásticos, también como podemos ver son bastante grandes, vienen con seguro, ¿ya? ¿Ya? Es una opción menos segura que esta, porque esta es más difícil de que se, de que se abra. Eh, me refiero a esta que trae estos seguros, trae tres seguros. Estos seguros de acá pues, no son tan fuertes como los azules que acabamos de, de ver. Y nos permite también a nosotros organizar nuestros productos de acuerdo a la necesidad que tengamos. Aquí en el centro podemos colocar herramientas y al lado podemos colocar pues, los otros productos que nosotros eh, decidimos. Como pueden ver, maneja el sistema pues, de esclusas o estas compuerticas, la podemos colocar acá y los podemos mover o ampliar el espacio de acuerdo a la necesidad que tengamos. Esto eh, trae 13 compartimentos, en el centro no trae absolutamente nada, es básicamente pensado en colocar... Eh, herramientas o productos pues que tengan una dimensión larga para, para su, su almacenaje. Esta versión es una versión que trae 28 compartimentos, pueden ver la dimensión del, del, del organizador, es plástico también y sirve para almacenar todas esas cuentas que ustedes tengan por ahí regadas, en, en, en su casa y desorganizaditas un poco, aquí las pueden entrar a, a, a colocar. No, es, no les recomiendo esto para mostacillas de acuerdo a que maneja el sistema de compuerta. Este, este sistema de compuerta o esclusa es ideal cuando no sabemos y no tenemos idea de, de la dimensión de los productos que vamos a almacenar. Pero si nosotros necesitamos almacenar mostacillas, y hablo mucho de este tema porque pues, es uno de los productos que principalmente eh, comercializamos, como las, las miyuki délicas, las rocallas, pues las soluciones que trajimos para esto básicamente son estos eh, organizadores acrílicos. Entonces esto para que organicen todos esos producticos que tienen por ahí tirados o eh, regados en sus closets o en, en el baúl del, del olvido, y organicen y le den utilidad a todos esos productos. Y los tengan presentes para eh, el desarrollo de sus diseños y sus colecciones. Bueno, ya casi estamos terminando. Nos quedan eh, dos soluciones. Esta es muy buena. Trae un seguro. Y dentro trae unos eh, organizadores acrílicos que son apilables. ¿ya? Ellos se pueden enroscar entre sí. Como pueden ver, aquí podemos guardar cualquier tipo de producto pues, pequeño y ellos se enroscan uno sobre otro. Eh, todos los, los contenedores eh, son de la, del mismo tamaño, trae un total de 25, 25 eh, espacios, pero en total son 5 eh, torres de, de contenedores acrílicos. Ya aquí en la imagen pues pueden ver el tipo de productos que pueden ustedes entrar a, a almacenar. Trae un seguro. Entonces está la versión pequeña. Es de 19 x 10 x 3.5 centímetros de alto. Y esta versión es la versión un poco más grande. A diferencia del la anterior, no todos los contenedores son del mismo tamaño. Vemos que los dos del centro traen dos que son un poco más altos. Ya, pero el sistema funciona de la misma forma. Son seis eh, columnas de... Eh, torres de contenedor las cuales son apilables unas con otras y se enroscan y aquí ustedes pues pueden organizar de muy buena forma y de forma muy segura si esto se les cae pues el contenido no se va a derramar entonces les va a servir muchísimo para almacenar esas cuenticas que son de eh, mayor costo más por ejemplo como la Miyuki Délica es perfecto para, para ese tipo de productos bueno, y terminamos con esta solución que nos pidieron muchísimo nuestros clientes. Casi que no la traemos. Les hablo principalmente de este organizador. Ya este organizador lo voy a abrir. Vamos a hacer el unbox aquí de, de esta referencia. Y eh, básicamente trae sus seguros. Como pueden ver, acá trae toda la información de cuántas compras compartimentos trae, trae 52 compartimentos, o sea que ustedes aquí pueden almacenar mucho producto, él viene con unas pinzas y una pala, ya las pinzas pues tienen una aplicación para recoger cosas pequeñas, como pueden ver esto trae su seguro, trae una pinza, una pinza AA y trae una palita que les permite pues a ustedes recoger esas cuenticas una vez ustedes terminan sus trabajos para depositarlas dentro de cada uno de los contenedores, esto, aquí pueden almacenar otros tipos de productos, agujas, hilos, ya pues, tiene una buena, una buena capacidad y trae sus seguros también. Eh, trae el, dos, unos contenedores pequeños que se pueden abrir, funcionan de esta forma. Ya, y también trae unos repuestos que ustedes pueden guardar o tener... En caso tal de que se le extravíe alguno de estos que, que vienen dentro de la, de la caja. Ya, los vuelvo a, a colocar. Esta, este es de las mismas dimensiones donde viene la pala y la pinza. Lo acomodamos. Y vienen los contenedores donde ustedes pueden entrar a almacenar todas esas cuenticas y todos esos productos. Es muy importante que siempre estos productos para que funcionen bien y tengan un buen almacenaje siempre esté completamente llena la caja porque en caso tal de que falte uno pues ustedes van a ver el producto el movimiento que va a entrar a tener y se corre el riesgo de que todo lo que está adentro pues pierda su orden e incluso en algún momento se pueda abrir mientras ella la caja esté completamente llena pues los Productos que están al lado, pues no van a permitir que, que se abran. Entonces, este producto nos lo pidieron muchísimo. Ya lo tenemos. Ya está disponible eh, o pronto va a estar disponible en nuestras tiendas. Todos son de la marca Stone. Son soluciones pues pensadas en ustedes, nuestros clientes, tanto talleristas como distribuidores, para eh, ofrecerle estas soluciones a, a, nuestros, a nuestros clientes emprendedores, nuestros clientes diseñadores, las personas que están aprendiendo... Todo el tema de la bisutería. Ok, tenemos este último. Es muy similar al anterior. Eh, la única diferencia, pues, no trae las, la, la pala y no trae las pinzas, pero el, el, el sistema de almacenamiento es muy similar. ¿ya? Trae un total de eh, 42 cajas o 42 contenedores. Cierran de esta forma y se apilan de esta forma, y lo cerramos así. En total son 25 soluciones de almacenamiento que hemos traído, eh, es una línea que recientemente estamos introduciendo, se la recomendamos muchísimo, si usted es tallerista, si usted es distribuidor, este producto le va a solucionar muchos problemas a sus clientes, que muchas veces tienen todos estos productos que compran en nuestras tiendas, eh, regados, cuando se mezclan, pues es un dolor de cabeza separarlos, se pierde muchísimo tiempo. Entonces, todas estas herramientas lo que nos permiten es eso, básicamente. Orden, eh, ahorro de tiempo, eh, tener un control de los inventarios y de lo que nosotros eh, manejamos dentro de nuestro día a día, si somos emprendedoras o estamos dedicados a, a este negocio. Entonces, muchísimas gracias. Eh, les quería mostrar pues esta última importación eh, esperamos les guste y esperamos que la adquieran bien sea en nuestra tienda en este momento estamos funcionando con dos tiendas www.variedadescarol.net y www.carolshop.co ya todos los productos se me olvidó de, de mencionarles algo dentro de la etiqueta está la referencia ya o el código que este código lo pueden buscar dentro de nuestra página y ahí de esta forma lo van a encontrar Recuerden, está www.variedadescarol.net y www.carolshop.co. Es nuestra, ultima, nuestra nueva página. La, estamos en un proceso pues, de, de trabajar en paralelo con ambas y esperamos que en algún momento pues, ya quedemos solamente con carolshop.co. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por su atención. En nuestras tiendas pronto van a estar disponibles. Hablen con sus eh, vendedores de confianza. Pueden ir haciendo los pedidos para que no se queden sin estos productos porque no trajimos mucho. Recuerden que apenas estamos introduciendo la, la línea y como son tantas referencias, pues no podemos traer muchas cantidades de todo. Entonces, esperamos que alcancen a adquirirlos en nuestras tiendas, en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla Bucaramanga y en nuestras tiendas online. Muchísimas gracias.